Hacer la presentación del de cerámico que nos, los compañeros ceramistas eh, nos vinieron a traer hoy, por fin lo pudieron hacer. Bueno, desde el sí. 4 de abril, en un poco antes eh, de que se hicieran los 15 años eh, de asesinamiento de Carlos, como a propuesta de Jiménez, una compañera que es ceramista, y de, de Dani, que es un compañero de bellas sí. artes, y mía, pensamos eh, en. conmemore estos 15 años y que de alguna manera lo representara este, vivo en la lucha de los trabajadores de salud, en la lucha de los trabajadores de las familias que pelean por tierra eh, y derecho, en de la lucha de los trabajadores de la educación. Y nada, salió esta imagen que fue un poco producida por Dani y por mí. Y, ¿Dani, Dani y Bellas Dani y nada, Y nada, sobrero muy amablemente. Esta propuesta y a pesar de todos los problemas que tienen en la las gestiones pues, obreras con los materiales con el, sumo, con el salario con todos los escollos que deben que sortear todos los meses lo han traído eh, hacia nosotros y nosotros y una, es una forma también de, de revivir esta unidad entre los trabajadores de educación y los obreros y los obreros y la, y la comunidad educativa así que bueno, eh, la idea invitar a los obreros y a las obreras a que cuenten eh, cómo fue ese momento en el que fusilaron a Carlos y, y ellos salieron también en defensa de, de los trabajadores de educación, en contra de la represión de Sovich en ese momento y también estuvieron en la calle con nosotros peleando por justicia para Carlos y cárcel a Sovich este, y que también nuestros estudiantes los pequeños y jóvenes puedan hacer, construir ese hilo rojo que une la historia de los trabajadores de Será nuestro aporte. Bueno, y la idea: hoy estuvo uno de los compañeros, a la tarde no pudo venir, uno de los ceramistas. Acá trajeron eh, unos cuantos y otros quedaron en Aten, capital. Nosotros con la directiva discutimos que nos parecía bien el diseño, toda la. fue un ida y vuelta ahí entre los compañeros y la comisión directiva. Y la propuesta es la siguiente: que quienes estén hoy acá se lleven uno para su escuela, pero que el año que viene, entre el 24 de marzo y el 4 de abril, que es una semana que, una semana y media que condensa dos fechas muy importantes, podamos trabajar junto con los trabajadores de, de las cerámicas en las escuelas, eh, bueno, además junto con las madres, con los organismos de derechos humanos y todo, pero y podamos terminar esa semanita colocando el cerámico en nuestras escuelas, ¿no? con algún, algún evento especial, con un acto que podamos hacer, pero llevando a la escuela esta unidad que se dio en la ruta en ese momento en ese momento cuando nos reprimieron en 2007 estábamos junto con los ceramistas ahí en la ruta se, se ve en los videos claramente eh, y bueno y que continúa hasta el día de hoy en defensa de, las, de los puestos de trabajo en defensa de la educación pública y de las condiciones del, del conjunto de la clase trabajadora así que eso eh, que sea una herramienta la idea es que sea una herramienta de conocimiento que lo podamos usar sí así que va a estar ahí en la TEM para que además otros delegados y delegados pueden buscar